Hola, únete a nuestro equipo. Estamos buscando a un líder apasionado y comprometido que nos ayude a alcanzar nuestra misión de transformar el mundo y mejorar la vida de las personas. Si eres una persona con experiencia o quieres adquirir experiencia en gestión de proyectos, habilidades de liderazgo, conocimiento en el área temática de nuestra ONG y te gusta trabajar en equipo, esta convocatoria es para ti. Como subsecretario de nuestra organización, tendrás la oportunidad de liderar un equipo de trabajo dedicado y apasionado, establecer alianzas con otras organizaciones y actores relevantes y representarnos en eventos públicos y actividades relevantes. Si estás motivado por la idea de trabajar en una organización comprometida con la transformación social y la mejora de la vida de las personas, no dudes en enviar tu postulación. ¡Te esperamos!